Buscando ¿Cuál es el mejor material para tu casa ecológica? Quédate, hoy resolveremos las cinco preguntas que nos hacemos cuando diseñamos una casa ecológica. Constantemente nos encontramos que nuestros clientes llegan con una idea preconcebida de qué materiales quieren utilizar. Incluso muchos de ellos tienen la idea de que este material es sustentable por sí mismo o este material no lo es. Nosotros no, no, plan, no, no partimos desde ahí. La elección de los materiales, si bien un material puede ser más eficiente que otro en un lugar, puede que en otro lugar no lo Pero, sea. Bueno. Partiendo del hecho de que existe el presupuesto, vamos a definir cuáles son los mejores materiales para cada diseño. Para ello nos hacemos cinco preguntas. Estas cinco preguntas las vamos haciendo en diferentes momentos. Empezamos con la primera, que es ¿Qué materiales hay disponibles en el lugar? Estos preferentemente tienen que ser naturales. Aunque podemos utilizar algunos que no sean completamente naturales, lo ideal es que su transportación no esté a más allá de 300 kilómetros a la redonda del punto sobre el que vamos a construir. Lo mejor es que sean naturales y al ser locales también nos van a ayudar a disminuir el mantenimiento. Entonces, a partir de eso hacemos un listado, una paleta de materiales y sobre eso vamos definiendo más adelante. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿qué material necesito a partir del diseño que ya creé? Recordemos que nosotros hacemos un diseño a partir del análisis del clima, de la parte social y de la parte económica, pero enfocándonos en el tema del clima y su entorno, vamos definiendo qué es lo que necesita cada local según el clima del lugar. Entonces, a partir de eso, cuando nos toca elegir materiales, tenemos que preguntarnos si el material que vamos a usar va a aislar este espacio, que quiere decir que el intercambio de calor va a ser menor o necesitamos que transmita el calor al siguiente espacio. Todo esto lo hacemos a partir del análisis climático. Si tú quieres saber un poco más de esto, danos like para poder saber que quieren que profundicemos en este tema. Además de eso, revisamos cuál va a ser el uso de cada local. Hay locales, por ejemplo, un baño o una cocina que requieren zonas impermeables y también eh, en general pues las ventanas tienen que ser traslúcidas permitir el paso de luz y también hay ventanas que son fijas y no permiten el paso del aire y otras que sí entonces eso también tiene que ver con la elección de materiales según el diseño que tenemos la tercera pregunta es una pregunta que nos hacemos durante todo el proceso y de la que ya hablamos en este video que es de dónde viene y a dónde va Específicamente para los materiales tenemos que entender cuánta energía y cuál es el impacto que genera para producirse el material hasta llegar a la obra. En la obra, cuánta energía necesitamos para colocarlo y por último, qué se necesita o qué pasaría con él al final de su vida útil. Se va a reciclar, se va a compostar, se tiene que ir a un vertedero y a partir de ello también decidimos muchas veces no podemos evitar los materiales que se van a vertederos pero por lo menos buscamos que sean la menor cantidad posible de dónde viene y a dónde va más bien durante el proceso de diseño no, nos acompaña la pregunta de cómo funciona el material en la parte estructural y a partir de eso también planteamos soluciones entonces, una de las preguntas es, estructuralmente, ¿puede cargar o no puede cargar? Si no puede cargar, tenemos que hacer una estructura adicional para que este material funcione. Y si puede cargar, ¿qué tanto puede cargar? Y si con eso es suficiente o necesita una estructura adicional. Y por último, ¿qué tanto mantenimiento va a necesitar? Esta pregunta es muy importante porque... Tiene que ver con la cantidad de desechos que se van a hacer a través del tiempo. Si bien cualquier material necesita mantenimiento, el mantenimiento de un panel cubierto con tabla roca es muy probable que genere mucho más eh, desperdicio o más desechos que un muro hecho con eh, tierra. ¿Por qué? Porque este muro de tabla roca pues, se va a tener que quitar ese, ese pedazo y ese pedazo se va a los, a los vertederos y eh, la, la tierra puede reutilizarse incluso para darle el mismo mantenimiento. Entonces, desde ahí también elegimos los materiales que sean más fáciles de mantener y principalmente si van a ser materiales industrializados, que tengan la mayor vida útil posible. Lo mismo para la selección de materiales naturales eh, que tienen que ver con madera, bambú, este tipo de cosas, porque también nos va a repercutir en cada cuánto le tenemos que dar mantenimiento. Realmente no, no hemos solucionado el problema de cuál es el material, pero por eso justamente es que necesitamos acercarnos a una persona que tenga el conocimiento suficiente para discernir esta parte. Porque una casa ecológica no solo depende de si tiene celdas fotovoltaicas, sistemas ahorradores de energía, eh, calentador solar, biodigestor una casa verdaderamente ecológica parte de un diseño primario sobre el cual se van generando todas las decisiones y entonces sí, logramos la mayor eficiencia con la conciencia de poder realmente habitarla. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tus comentarios aquí abajo sobre todo dinos de qué te gustaría que habláramos. Pues, estas son las cinco preguntas que nos hacemos si los materiales son naturales y locales qué material necesito según el uso que le voy a dar en el diseño, de dónde viene y a dónde va, cómo funciona en la parte estructural y el mantenimiento que van a requerir. A partir de estas cinco preguntas y a partir de lo que vamos viendo con el cliente, vamos tomando decisiones a partir de ello.